es bueno, es muy bueno, pero como no, no es necesario, pues me quedo con los de aún. Que lo han hecho muy bien los dos, pero yo me he quedado con Aina y Nico porque... Sí, me gusta. <risa> <risa> ¿Algo más que decir por aquí? No. ¿No? Yo... Vale, vamos por acá. gustado los dos equipos al principio Daniela se quejaba porque no lo iba a conseguir que no tenía momentos y lo ha hecho muy bien también que yo me quedo con el equipo de Daniela y Samuel porque me ha gustado más y yo no soy fan del deporte gracias A mí me han parecido muy bien los mi dos equipos. Gracias.